Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo podcast de DTE Emprende. Esta semana tenemos, vamos a tener algunos cambios. Yo les dije la, creo que les dije la semana pasada algo, les comenté que estábamos haciendo una mejora en los podcasts. Y bueno, esta semana ya deberán verlo. Si no lo ven, eh, si no se dieron cuenta en el podcast, probablemente se van a dar cuenta en las cápsulas que vamos a estar subiendo. Es un detallito, pero en el fondo tratamos un poco de que sea más ordenado todo lo que estamos publicando. A ver, ¿de qué queremos hablar hoy día? Eh, hoy día vamos a, a abordar un tema que es súper recurrente desde el año pasado con los clientes, que tiene que ver con qué pasa si yo tengo un medio de pago electrónico. Eh, la típica tarjeta, enfoquémonos en tarjeta, no, no hablemos de pago online, de pago, por ejemplo, eh, eh, a través de WebPay, sino que el pago con tarjeta y específicamente qué pasa si yo en mi negocio tengo eh, pago con Red Compra. Entonces, si te interesa saber qué pasa con los pagos con Red Compra y si yo tengo boleta electrónica, quédate en este podcast que lo vamos a ver hoy día. Como en los otros podcasts, vamos a partir con Catalina explicando el problema. Recuerden que Catalina es la que está en atención al cliente, en la cara de atención al cliente y ella es la que recibe todos los problemas. Entonces, en este caso, ella también estuvo con este caso de qué pasa si, si eh, tenemos Transbank y además tenemos boleta electrónica. Esto no es un problema específico de un cliente en particular, pero como yo les decía al inicio del podcast, es algo que se ha ido repitiendo desde eh, 2021, cuando partió la obligatoriedad de boleta. Entonces, Catalina nos va a contar los. Por favor. Sí, gracias. Sí, mira, eh, de hecho sí, este podcast no se basa específicamente en el problema que nos comentó eh, este cliente. Ya este cliente se llama Catalina, igual que yo. Pero eh, el punto es que ella nos hizo una pregunta en concreto. Ya, pero durante el podcast vamos a estar añadiendo un poquito más de, de información respecto al, al tema que ella, que ella nos no, no expuso. La consulta de ella fue en relación a la, a, a la declaración del modelo de emisión de boletas en impuesto interno. ¿Ya? Ella en un momento, eh, cuando se tuvo que realizar esta declaración eh, en impuesto interno, ella escogió una opción, pero ahora quería revertir esa opción. No, no quería quedarse con la primera, quería quedarse con la segunda. Ya Entonces nos consultó si acaso era, era posible realizar ese cambio y bueno nuestra respuesta fue que sí. ¿Tú te acuerdas cuál era la opción que tenía primero ella? Sí. Sí, la primera opción que tenía era que ella emitía eh, voucher y boleta. Ya, pero ahora solamente quería emitir el voucher y que el voucher fuera válido como boleta. Claro. A ver, para los que no, no usen máquinas, porque no todos usan máquinas. Nosotros, por ejemplo, no tenemos una máquina de red compra Cuando vez dice voucher, se refiere al, al, al papelito que sale cuando uno paga con tarjeta. Bueno, el que, el que lo elija, porque hoy día ya es, eso es opcional. Entonces, ese, ese voucher en algún momento, el no dijo: Mira, ese voucher va a ser válido como boleta. De hecho, esto viene de antes de la boleta electrónica. Ya desde antes de la boleta electrónica, ese voucher se podía ser considerado como boleta. El problema vino ahora después con la boleta electrónica, porque específicamente muchos sistemas emiten la boleta automáticamente, aunque salga el voucher. Entonces, ahí es donde está este, aparece este problema. Porque antiguamente, cuando la boleta era en papel, nada, no, pues o sea, sacaba el voucher y sabía que sacaba el voucher, no tenía que hacer la boleta en papel. El problema es que hoy día en muchos sistemas sacáis el voucher. Y, el, y los sistemas automáticamente te emiten una Se boleta te emiten la boleta claro por eso también en la declaración hay dos opciones ya es súper importante mencionar eso que la declaración eh, contempla dos opciones que una opción es que siempre emito boletas de venta eh, aunque reciba un pago electrónico el pago electrónico puede ser con tarjeta de crédito de débito pero eh, un pago con tarjeta y la segunda opción corresponde a que no emite una boleta de venta solamente es válido el voucher pero Acá hay una observación grande en esta segunda opción, porque la segunda opción dice de que se va a ser válido el voucher solamente cuando el pago es con tarjeta de débito o crédito. Pero, ¿qué pasa si la venta es con efectivo? Si la venta es con efectivo, entonces ahí sí se tiene que emitir una, una, una boleta de, de venta y servicio. Ya en, este, en ese caso no sería eh, válido la, la, el, voucher, el voucher electrónico de Transbank. Y ojo que... Claro, eso es importante. Sí. Yo al menos, bueno, yo no conozco. Hoy día hay nuevos operadores de que entran al mercado, que tienen que ver con los medios de pago. Eh, esta caja vecina, no, multicaja, multicaja, que también emiten, reciben pago. Y, y está, por ejemplo, también Sumap. Y, ojo, que eh, no todos los vouchers electrónicos son válidos como boleta. Por ejemplo, nosotros dentro de la aplicación de LibreT, tenemos eh, de la aplicación móvil. estoy pensando en la aplicación móvil de LibreT que tú puedes instalar en, en, en, en, en Android o, o, o en iPhone. Eh, tú tienes la posibilidad de recibir pagos con la aplicación. O sea, tú, tú haces un cobro en la aplicación de LibreT, pones que quiero cobrar con tarjeta y eso te conecta a la máquina de Sumap. Los que no conozcan Sumap, es el proveedor que antiguamente ofrecía compra aquí de Banco Estado. Entonces, el año, es la maquinita muy parecida. Entonces, si tú compras... Eh, pagas, perdón, pagas con Sumap con la aplicación de LibreTE, el, el, el comprobante Sumap no es válido como boleta. Entonces ahí es donde está la integración de nosotros con la aplicación móvil, que tú pagas con Sumap en nuestra aplicación y LibreTE te hace la boleta electrónica. Entonces eso lo digo porque no todos los vouchers sí. electrónicos sirven. Entonces ahí es donde aparece este concepto de que hay que informar el impuesto interno sí. de alguna forma. Sí. ¿Cómo se informa esa parte? ¿Qué hay que hacer para poder informarla? Ya mira, en primer lugar, lo que, lo que hay que hacer es eh, ingresar a impuesto interno, ¿ya? Para ingresar a impuesto interno, eh, a realizar esta declaración eh, de la forma de emisión que va, que va a tener mi empresa, eh, primero tengo que iniciar sesión en impuesto interno con certificado digital. ¿Por qué con certificado digital? Porque esta declaración del modelo de emisión de boleta, o sea, la emisión de boleta tiene relación con lo que es facturación. Y bueno, tenemos que tener claro que cualquier opción que tenga relación con lo que es facturación, tenemos que iniciar sesión con el certificado digital del representante legal. No sirve realizarla con, con el routing, clave tributaria de la empresa. Eso pasa. En, en general, ninguna opción de impuestos internos que tenga que ver con facturación no se puede ocupar. O sea, así como lo hemos dicho varias veces, pero recuerden que en general cualquier cosa de facturación electrónica, asociada a facturación electrónica, tiene que entrar con su certificado digital. Y bueno, con el certificado digital del representante legal, generalmente, que es el que tiene los permisos, como para hacer todo. O sea, sí. a veces uno puede tener un usuario autorizado, pero hay ciertas acciones que no se pueden hacer con el con, con usuario autorizado. Tiene que ser el representante legal. Bueno, eso en primera, en primera instancia. En segunda instancia, eh, la declaración del modelo de emisión es una declaración que tienen que realizar eh, los contribuyentes. Eh, todos los contribuyentes que realicen ventas, pero que la forma eh, del pago de la venta sea con tarjeta de crédito o débito. Ya cualquier empresa que tenga esos medios de pago, tiene que realizar esta declaración del modelo de emisión y específicamente para decidir, como hablamos en un principio, la opción 1 o la opción 2. Que la opción 1 es emitir las boletas de venta eh, cuando se recibe un pago electrónico y la segunda es emitir una boleta de venta solamente eh, considerando el voucher como válido. Claro, a ver, entonces, yo cuando parto en mi negocio, si voy a ocupar una máquina que uh -huh. sea una máquina que no se vale como boleta, porque si voy claro. a ocupar su mapa, ahí tengo que hacer la boleta, sí. la boleta igual, pues ahí, ahí no hay discusión. Entonces, tengo que elegir una de las dos. Ya, pero, y si por ahí que motiva a mí, se me olvida, no lo hago, me penalizan, me castigan, eh, no sé, estoy pensando que lo, los casos que llegan acá, pues, o sea, generalmente acá llega el caso de, hoy es que tengo que hacer esto y no sé por qué me está pasando X cosa. O sea, ¿hay casos que han pasado con eso? Mira, casos es que no hayan llegado específicamente a nosotros como eh, como la consulta que tú no estás realizando. No, eh, pero lo que sí puede ocurrir es de que. Claro, o sea, ¿qué pasa eh, si la boleta que tú me está? Que, que se está emitiendo en mi empresa está siendo válida, al igual que el voucher eso. Uh -huh. Eso sí claro. es algo súper algo importante y en relación a eso sí no han llegado a consulta. Claro, o sea, si, si tienes dos documentos va a tener repetida repetido la venta. ¿no? Eso es lo que ocurre, claro. Entonces, por eso es súper importante sí realizar esta declaración, por eso. Porque si yo estoy diciendo de que la boleta y el voucher ambos van a ser válidos eh, frente, frente a impuesto interno al realizar la venta, esto significaría que yo voy a estar emitiendo dos documentos por una venta. Eso va a alterar la contabilidad de mi empresa. Claro, eso al final va a llevar a que tú tengas dentro de impuestos internos. Si tú no haces este cambio, entonces va a estar declarando los vouchers, va a estar declarando las boletas y eso va a llevar a la larga que tengas en el número 29 dos veces el IVA. O sea, para efectos prácticos es el efecto práctico. Y además, además otra, otra, otra cosa a considerar es que, claro, si tengo un, eh, el doble de IVA y yo quiero remediar esa situación, después, además tengo que emitir las notas de crédito. Porque los no. vouchers no se emiten con notas, o sea, no se anulan con notas de crédito. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? emitir Anular la boleta. Anular la boleta. No, y aparte también con la base imponible, porque al final también te va a alterar. Generalmente no es mucha la gente que se fija en la base imponible, porque la base imponible eh, pasa más piola. Sí. Pasa más piola. Igual te afecta porque te afecta el PBM que tienen que pagar, pero si la, el, el, el, el monto es bajo, pero es donde se nota realmente. Al final, en, en el En, en, en el Montolivar. Sí. Claro, y, y al final. Si te tienen idea las boletas, pero claro, o sea, eso no es la idea de estar haciéndose todos los meses, no, no tiene sentido. ¿verdad? No, sería un doble trabajo que, que realmente se puede evitar si eh, quienes reciben eh, eh, un medio de pago electrónico tienen que realizar esta declaración. Si no, pueden tener el problema que recién estamos comentando. Yo me acuerdo de alguna vez haber conversado con algún cliente, no, no, era, no era necesariamente me preguntó esto, pero se si me había a la mente un caso que era me decía, oye, pero es que yo vendo a veces con máquina y tengo una máquina que ocupo de vez en cuando. Porque la arrendaba, la devolvía y después la pedía de nuevo. Entonces, no era que todos los meses estuviera emitiendo con voucher sino yeah. que a veces emitía boleta electrónica y yo otros meses emitía vouchers. Generalmente cuando iba a feria, yo uh -huh. vendía mucho online. Entonces, quizá... Algo que podría pasar ahí, ¿qué pasa? ¿Puedo estarme cambiando, por ejemplo, de vez en cuando? O, o, o ya, elijo uno y con ese me, me quedo. Porque yo me acuerdo que hay alguna regla de impuesto interno que te dicen como, no, si tú eliges esta modalidad, te quedas con esta modalidad cinco años. Ya, no, no. Mira, por suerte en este caso, la declaración del modelo de emisión, no. O sea, esta declaración incluso la pueden cambiar todos los días si así gustan los contribuyentes. Idealmente que no. Ya, porque igual ¿sabes? sería una lata estar ingresando todos los días impuesto interno a cambiar la forma de emisión, no, no, pero no, sí se puede hacer cada cierto tiempo. Por ejemplo, un mes estar con voucher, otro mes estar con boleta o cambiar la modalidad eh, si es que voy a ir a una, una feria gastronómica, por ejemplo. Claro, eso va a depender mucho en realidad al final de si ocupo o no ocupo la máquina. ¿no? Sí, Entonces, pues, si, sí, sí, también. Si, si dejo de ocupar la máquina o dejo de hacer ventas presenciales, puedo pasar a la, a la otra modalidad. Sí. O al revés, pues, supongo que el día de mañana me enojo con mi proveedor de boleta eh, puede emitir solo el claro, emito sí. solamente los vouchers. Claro, sí. solamente un, Una última situación que puede ocurrir es con los proveedores de medios de pago, uh -huh. eh, como Transbank, que tienen máquinas para que tú pagues con tarjeta, sí. pero que su voucher no es válido como tarjeta. Ya. Perdón, no es válido como, eh, boleta. como boleta. Sí, como boleta. Que es como lo que pasa un poco con la integración que nosotros tenemos con Sumab. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos en una pura aplicación, en la aplicación de LibreTE, la posibilidad de recibir pagos con tarjeta uh -huh. eh, y emitir la boleta. Entonces, ¿Por qué hacemos eso? Porque el, el, el documento, el voucher de Sumap no es valido como boleta. Entonces, así mismo pueden haber otros proveedores que hacen lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que si tú tienes eh, a tu proveedor de medio de pago, que tiene la maquinita, que te emite boleta electrónica, tú por fuera, técnicamente puedes tener un proveedor de boleta, pero el problema lo va a tener, como siempre hemos dicho, eh, con los RCOF. Sí. O, bueno, ya no se llaman RCOF, el RVD. Resumen de ventas diarias. Claro, el resumen de ventas diarias. Porque en el fondo, ¿cómo unifican los dos reportes? Porque si tu, si, si tu proveedor de medio de pago emite boleta, porque su opción es emite boleta electrónica y tú tienes otro sistema de boleta por fuera, eh, tienes que unificar esos reportes, porque eso, esos resúmenes, porque no solamente te va a aceptar uno. Bueno, ahí nosotros en realidad somos súper honestos. O sea, si you, tú ya tienes tu proveedor de medios de pago que emite, con boleta, emite boleta electrónica, eh, probablemente ese proveedor te permita hacer la boleta, por ejemplo, en caso de venta en efectivo y no te complica. O sea, ¿para qué te metes con otro proveedor? De hecho, este caso es similar a lo que estábamos recién comentando. O sea, si estoy emitiendo una boleta eh, con el proveedor eh, con el cual emito un voucher y además voy a estar emitiendo otra boleta desde mi facturador, claro, se van a estar repitiendo, eh, duplicando las ventas y va a haber un problema efectivamente con el tema del RCOF. No solamente el tema del RCOF eh, va, va a producir el error. Eh, Impuesto interno a mí me va a notificar. Porque qué? pasa en estos casos? Si, si un proveedor ya está enviando un RCOF y viene otro otro proveedor y envía el RCOF, el primero se acepta, el segundo va a salir rechazado. ¿Pero qué pasa si realmente yo quiero que sea válido el segundo? Entonces ahí es donde, donde viene eh, eh, el, el proceso donde, dependiendo del caso, hay que unificar o, dependiendo del caso, hay que decidir con cuál de los dos me quedo. No y volver, Bueno, con el volver RCOF, ya lo hemos mencionado en otros lados, pero, en, en otros videos, pero no es peor, o sea, Tú dices, el primero se acepta, pero a veces hay proveedores que, como no le aceptan el primero, mandan de nuevo. Claro, y anulan el primero. Sí, sí, va sí, a sí, depender sí. de entonces, cuál de los dos sea válido. Entonces, sí. entonces al final, eh, como consejo siempre, o sea, tener dos proveedores de boleta electrónica, técnicamente es posible, al menos yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo. Eh, Generalmente te, trae genera más problemas. problemas sí, sí, te genera más problemas, te genera más, te genera más problemas. Sobre todo por la unificación de los recursos. que se puede. ¿eh? Nosotros tenemos algunos servicios que te permiten hacer eso. Pero no, en la práctica termina siendo generalmente un problema para los usuarios. Quizás por ahí hay una buena posibilidad. No, no nos roben la idea, quizás hay una posibilidad de idea de, de mejor y de negocio. De unifi, uni, andar unificando no, red sí. de distintos proveedores. Porque nos faltan los clientes que sí quieren tener otros proveedores, porque a veces lo necesitan. Sí. Yo, yo a veces me he topado un cliente que me dice, no, oye, porque tengo, tengo, no sé, por el punto de venta del, eh, del qué sé yo, de retail para, eh, propio, uh -huh. de su software. Y quieren tener en e-commerce e otro, pero su punto de venta de retail es muy bueno, eh, pero en el e pero no tiene interés con e-commerce. E mm, yeah. Entonces, a veces ha pasado que sí se necesita esa integración. Entonces, a lo mejor es algo que... No se repite realizar, tanto, pero igual las ocasiones son... Sí, existe. Sí, en sí. realidad nosotros trabajamos mucho con lo que es la, la mayor cantidad de funcionalidades para la mayor cantidad de usuarios. Entonces, por eso nunca lo hemos visto. Pero a lo mejor algún día se puede tratar eso. Bueno, vamos finalizando entonces el podcast realizando un resumen. El resumen sería que quienes realicen ventas eh, con medios de pago electrónico, débito o crédito, eh, tienen que realizar esta declaración del modelo de emisión de boletas para informar impuesto interno eh, cuál va a ser la, la, el documento válido ante esa plataforma al momento de realizar la venta. Eh, punto 2. Esta declaración se realiza en la plataforma de impuesto interno. Ya no... no, no, no la, la, el único lugar, la única plataforma donde se revisa la declaración es en la plataforma impuesto interno y bueno, se tiene que iniciar sesión con el certificado digital del representante legal eh, y no con Rudy Clave de la empresa. Gracias Catalina por traernos problemas toda la semana. Es como, mi don, es como, mi don. Como siempre es lo, que, es lo que queremos para revisar. Al final de los problemas aprendemos y lo que recuerdan, lo que buscamos con esto es que nosotros tengamos los problemas y no ustedes, y nosotros traspasar ese conocimiento y con eso puedan tener, ojalá... Eh, menos, problemas. menos problemas y anticiparse a las cosas. O sea, ya saben, por ejemplo, hoy día que si van a considerar vender con maquinita, tienen que entrar en impuesto interno a tomar una decisión. ¿ya? Y eso es algo importante para no tener problemas. Y eso es lo que tratamos de hacer entreg entregándole este conocimiento toda la semana. Como tips, también tenemos documentación de cómo se realiza esta, este, esta declaración. Ya la, la documentación está con capturas de pantalla, en qué casos tienen que seleccionar qué opción. Sí, sí. Bueno, si son clientes de nosotros, eh, como siempre, pueden abrir un ticket de soporte y lo, y lo llevamos con estos temas. Eh, bueno y en general si, si quieren seguir recibiendo contenido como este enterarse cuando eh, se suben los podcasts que se, eh, quedan disponibles todos los miércoles a las 8 se están quedando eh, síganos síganos regístrate en, síguenos en YouTube eh, estamos subiendo las cápsulas recuerden a Instagram y a TikTok si les gusta más TikTok estén ahí pero no se queden mucho porque uno se queda pegado ahí media hora una hora dos horas eh, pero sí estamos subiendo, subiendo a esos lados y